a recoger el dorsal corriendo que ya muy tarde estamos en la hostia por ahí vienen con las bolsas del la neta o sea que por ahí es y ahí está la salida hemos aparcado aquí arriba un aparato bastante grande y... y ahora vamos a Eso, recogemos la bolsa del corredor el dorsal nos lo colocamos ya vamos con todo listo por si las moscas no atrasáramos porque ya me ha a veces alguna carrera de decir, hostia y luego no te da tiempo de montarte las cosas entonces, aseguramos ya vamos y una mala dejo la bolsa de corredor y luego la recojo después de la carrera o lo que sea no, no sé el Tony si ya habrá llegado el coche marca 3-4 grados pero bueno, esto subirá enseguida sube enseguida, el día pinta estupendo o sea que no habrá problema al principio me pasa mucho frío espero que no tengo que haberme puesto aceite, pero no me ha dado tiempo tengo en el coche aceite porque todo es con eso te quitas el frío y puedes seguir yendo con poca ropa no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo, no he querido arriesgar es pues así vamos haciendo un poco de calentamiento hemos calentado en casa medio kilómetro medio kilómetro solo en la cinta a ver son las ocho y media queda media hora eh, ¿Qué pasa queda queda media hora ya margen pero vamos un poco con el estrés Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Preparado, preparado ya para la acción. venga, hasta luego. A ver dónde es, me ¿Dónde se me copia? Aquí en la izquierda de agua. Bueno, bueno. Venga, va, es que es alguno ahí escopeteado, pero no, no, si queda media hora, queda media hora. Que me he colado. Queda media hora, queda margen de sobra, y posiblemente ya vemos al Tony algún amigo también, que viene no a la carrera, si lo vemos, es fresco hace, ¿eh? fresco hace. Pues, pues bueno, vamos, a vamos a hacer la cola, vamos a hacer la cola, a Deportivo la cola. Caras, ¿no? la Está La lágrima corta. ¿Larga aquí? Pues vale. Bueno, bueno. 8.35, nos quedan 25 minutos para la salida. ¿eh? Aquí se hace la entrega de trofeos. Ya el año pasado estuvimos por aquí. Y ya está. Eh, ahora cogeremos un orejón para tener un poco de arrancadita así. gel no, gel de momento no tocamos. Llevamos dos geles por si la mosca no te Tengo que quedarme aquí que si no, no. Buenas, ¿qué pasa? Aquí, grabando un poco el ambientillo, el ambientillo. Pues venga, vamos a hacer cola. Atención a todos los participantes que podéis hacer los 21 kilómetros. Estigueu atentos en esta indicación. El desviamiento del kilómetro de distancia la con la larga es producirá en el, el, el, el segundo avicolamiento. Estigueu no a porque, como bien, en el segundo avicolamiento hay alta desviamiento para de completar la metodología de 21 kilómetros. Si os no estiremos a la vez. que hay una diferencia en carreras largas de corta, la la que es 11 o 22. Pues para no los dos mínimos aguas, Wendy, Sergio Díaz, el agua que se a tope, la isotónica que se tope, el agua que se tope, yo no tengo que parar. Me va para para a penar un plan, yo no puedo penar el diámetro porque yo voy a cambiar de peso, pero no tengo que parar. Pero en realidad mejor parar y descansar un momento la oferta. Vale. Es que, yo que ha hecho de que no haya vasos, no hace más No, no, yo, pero si yo no vaso, vaso, no, yo lo que hago es que si yo hubiera, acuerdo... claro, yo esto lo llevaré, si yo tuviera que repostar. Ya llevaría esto medio vacío. Estoy lleno aquí. Con la cola la lleno aquí. ¿Ya, pero te lo tienes que llenar. ¿Te lo tomo? Ya si coges un vaso ya, Pero bueno, ya que si dos si y preparado Sí o no. Pero no hay que de los y los Y yo de Atención, marcha un de 15 a un espacio de, de este viaje, una bajada de la en esta día, último último un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un de no no un un punto muy importante para vosotros, ahora que hay son todos en este caso, y son protagonistas de la fiesta. No le si os plau, ¡Feu un poco la vida casa en esta indicación! que era la gente está a los para No a la montaña, muy importante. Los animales han de manjar, glans han de manjar, de hacer los frutos no el plástico. Nosotros las que a los sobres y los gels. Arix, amigas, restan, llévchen de un para subir, Y necesito para viva, a la a viva, a un a It is the end la subida hay que ir un poco más flojo en la subida. ¿Qué te eh, ¿qué pasa? Venga, a ver qué sale. A ver. Hay gente que va para 11 kilómetros, esto va a tope. Cordón izquierdo desatado, el de sí, azul. No I don't... mirando la cámara <risa> Espera, vale. Espera. No. Oh, gracias. Qué voy con la mierda a la cámara grabando. Bueno, has gracias. Encontrado, ¿no? ¿Eh? ¿Te has encontrado? Perdona, dime. has encontrado? Veo? Sí, sí, sí. Pero ahora digo, hostia, este sitio, la subida es chulísima. Digo, vamos a grabar. Pero claro, no tengo manos. Muchas gracias. Tranquilo. La subida es para. Te subirá no sé si estaba el año pasado, verdad. Yo sí, ya no me acuerdo. Lo de Venga, avituramiento kilómetro 18, ¿verdad? va nada, sí, habitualamiento. No, yo sigo, sigo. Pues salía, Venga, dos. Venga, va. Venga, Shoppy. Venga. voy un poco más pesado con todo el material, pero no me tengo que pagar ningún habituamiento para nada. Otra la Cristina la no primera más no, no, no, pues, no, pues, que, que voy a dos horas. Dos horas cuarenta y cuatro minutos, aproximadamente dos horas cuarenta y tres. El año pasado tarde. El, aquí, muy, eh? el año pasado tarde.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 ¿Por qué los los costa tan que no han el no, la no, sé. Pero yo ¿no? Bueno, yo últimamente he hecho sexo, ¿eh? porque de todos los que son hombres, en son los dos que me es aquí, Res, tres minutos, a la la no lo vamos a también entre pues nosotros, incluso salvo por un Antanova, Dani, Juan, buena Dani, una mesa la saca, Salsa Senor. Bueno, ya va, pues cerramos vídeo y grabaré un poquito de, de, de ya hacia de carrera. Hasta ahora. De me la carrera. Y bueno, aquí La primera trae en 2019 a la saca, súper, súper curio, súper curio, bestial, sube baja todo el rato, todo el rato sube baja, me ha pasado muy bien, muy bien. Me he resbalado un poco con una raíz que me he enganchado al final Pero bueno, hemos salido los vuelos porque llevaba la cámara en la mano Y claro, en la cámara en la mano porque ya se me ha caído antes Y la ha recogido un compañero Jordi Estaré agradecido en la vida, toda la vida Porque hubiera perdido todos los vídeos Pero aparte hubiera perdido la cámara Así que no se veía habrá ya se bien Dos ¿eh? horas diecinueve Y yo dos horas 40, 40 y algo. Se pues ha sentido mal dos horas diecinueve Menos mal que no ha sentido mal No sabes? ¿Has llegado a kilómetros 8 y 9? No. 15, no. 16. Antes del último aventura ya me he tomado. Ahí he petado como una mala cosa. No ¿He, he, he empezado metado? a pasar, ha pasado, ha pasado. ¿Sí? muy bien. Porque ha sido fuerte todo el rato. Yo. Sí, empezó demasiado duro. Sí, ha sido fuerte. Iba sí, es que siete, la salida se ha la bestia. La salida, la gente iba a volar. Sí. ¿eh? Iba eh. Igual, 7 o 8 todo el rato. 7 no, o 8, sea, madre mía. No. Y al final me ha pasado, me ha pasado 7 Has petado un poquito igual bueno. Sí Yo he ido todo el rato un poco más flojo pero bueno. He sufrido muchísimo, la última subida y Es que, la, la es que me quemaban, pararme. ¿eh? las subidas quemaban Las subidas quemaban porque había tramos que eran ando o corro, ¿no? Ando o corro, y como corriera. No, es que no podía andar, es que me he parado no podía, podía subir No, yo no me ha pasado eso, pero claro, he ido más tiempo Se me ha hecho súper largo 22 kilómetros 15 sin importar. Y bueno, yo como llevo el autopaso, no sé si sí. el, tío, el, tío. el 92, <risa> mil, mil pocos positivos. bueno, pues. ¿Qué sale la posición? El 15. el 15. ¿El 15? Buah, bestial. 15. Sí, pero. Cuidado, chaval. está bestial. Yo saqué el año pasado 48, tío. Y este año yo creo que he triunfado. Debo haber ido a 50 y pico. <risa> 50 y algo. No lo sé, ya ahora veremos. Había nivelazo, ¿eh? también hay que decir que nivelazo, porque la gente adelante iban a, a muerte. ¿eh? Luego se supone que los que eran de la de 11 que es lo que iban a muerte, se supone. Claro, son No hay tanto. Iba, iba claro, el, al salir hay de 11 y de 22 kilómetros. De 11 van Entonces, a seis, lo que dan. Es un dorsal amarillo y nosotros el dorsal rojo. Pero, bueno, no sabes quiénes son. Los que llevan mochila normalmente son los de la de 22 la mochila que si te sale lo que aún dice con mochila pues poco sabrá pero bueno que aquí la gente sale no hemos intentado salir un poco delante y aún así eh, te barren por lo menos a mí me barren entre que saco pues llevo la cámara un poco a mí me barren bueno venga lo dejamos aquí eh, bueno si hace alguna usuario creo que no lo han hecho todavía a ver si puedo grabar un poquito seguimos Bueno, 17 sí. grados, ¿eh? bueno, yo creo que ahí se ve, ¿no? Bueno, pues... ¿Ya crónica, ya estoy grabando. Crónica a dúo que le he dicho al Tony, digo pues es una crónica conjunta porque los dos hemos corrido, tenemos dos opiniones a lo mejor parecidas, a lo mejor un poco diferentes fantástico, fantástico. Hoy es diferente, así hoy son da... dos opiniones dos opiniones diferentes así que venga. vamos a darle... Venga, no. Venga, yo tengo muy mala memoria, por eso lo tengo que hacer al instante. Luego se, el, el, no sé si ya estuvo el Iván. Al día siguiente dos días se puede repasar metro por metro. Yo no. A ver, impresiones bueno. de la carrera. Impresiones de la carrera. Bueno, <risa> pues... O posiciones, ¿vamos a decir las posiciones? ¿O lo decimos después? Después. Después. después. Venga. Yo, a ver, yo, sensaciones han sido muy buenas. Luego ya veréis la posición. Pero la sensación ha sido muy buena, como he dicho. Yo contento, he corrido bien. Eh, no he tenido lo que este hombre okay. <ríe> un poquito de pájaro bueno, eso pero, un... pero ahora ya veréis, ya veréis porque él ha quedado mucho mejor que yo entonces bueno, a veces no sé si compensa eh, a ver, yo he ido bastante bien organizado, me he encontrado con el estómago de coña eh, también he metido poco gel he metido gel ya mmm, no me acuerdo si a partir del no sé, el 12 o por ahí, cogí un poquillo de gel de power gel que me he llevado a partir del 12 cogí un poquito y luego con cuidado, porque digo, no quería pararme al baño. Y, y que él no pues, ha ido al baño, no ha ido al carrera. baño todavía. Impresionante. Y llevamos ya un rato que hemos plegado y todo. O sea, que impresionante, impresionante. Esto está algo está cambiando en Ángel. Y hombre, eso es un tiempo. Sí, hombre, claro, ya lo he pensado. Digo, que no te entre en apretón, pues digo, pues son tres puestos, dos puestos en un momento. ¿eh? Tres puestos te comes claro, en un hombre. momento, tres puestos. Y y bueno la sensación yo en mi caso ahora que expliqué él en mi caso la sensación ha sido fabulosa me he encontrado bien al final el tiempo ha salido lo que ha salido pero yo contento con el trabajo hecho contento con cómo he llevado las piernas he podido bajar que no es que sea súper súper técnica pero había sus trozos complicados eh, tenía también sus trocitos sí. complicados sus bajaditas que te ibas para abajo sí. eh, que había que lanzarse un poco con cuidado eh, bien he tenido las piernas lo suficientemente fuertes fuerte para aguantar las bajadas, o sea, bien, bien, bien, o sea que yo razonablemente sí que podía haber pulido, a ver, podía haber pulido yo creo que si no me traigo cámara y hubiera afinado mejor, a lo mejor en momentos que te pones detrás de alguien, en plan liebre, ¿no? Te pones detrás de alguien y dices, bueno, sí, voy bien, pero es verdad que yo sé que cuando a veces paso a alguien, me embalo más, sé que cuando voy solo, yo paso a alguien y al momento aprieto más, porque tú como le das caña. En cambio, cuando te pones detrás de alguien, te conformas y te voy a Te conformas y vas perdiendo algún minutillo al final, porque te conformas, dices, así muy bien, ¿no? Pero es, sí que cuando a veces he dicho, va, voy a adelantar, he adelantado, y sí que en ese momento le he dado más caña a la bajada, <coughs> al final, si yo perfecciono, digo, perfecciono ah, venga tal, y no me traigo cámara y me pongo. Chique, chico competidor, puedo ganarle 10 minutos a la carrera, mucho más no creo, mucho más no creo, porque al final es lo que hay, ¿vale? Eh, pero bueno, yo contento con, con cómo se me ha ido la carrera, muy contento, no con la posición, pero sí que muy contento, ni con el tiempo, pero eh, con lo que es, como me he encontrado, de coña, fabuloso de todo, de piernas, de todo. O sea que, venga, dale, dale caña. Yo no tan contento, hasta kilómetro 15, 16, bastante bien, pero a partir de ahí. He dado un bajón muy grande Yo en la salida me he colocado el, el 9 Porque me gusta salir delante, los cuento Y a partir de ahí voy calculando Voy al 10, voy a sí, 10, sí, 10, no, no, Así voy contando y voy sabiendo qué posición llevo Voy el 9, el 10 El 9, el 10 Pero ha llegado un momento que bah, Me he quedado sin energía Y a partir de ahí me, me han empezado a pasar Pero el momento que el que sin energía ha sido bastante avanzada la sí, carrera Sí, sí, ya en el último metellamiento antes, un poco antes. El último era en el 18 y medio, o sea que... Un poco antes. Pero bueno, eh, ahí han empezado los calambres y, y mal, mal. ¿Y los calambres te han pasado cuando subías, a aquellas subidas? Porque yo también tenía un Después poco de aviso en subida, Después de subir. En algunas subidas... ¿En tramos? ¿En los que hay que subir a cuatro patas? ¿En la bajada? Me da calambre siempre. Ah, en la bajada. Vale. Pero bueno, he conseguido salvarlo, más o menos. Pero sí que la sensación es un poco decepcionante. Bueno, decepcionante. Porque además conozco a gente de otras carreras y ya sé más o menos en qué posición podía quedar y se me han ido. Ya, ya. Otros los que tengo tú clichados. los tienes clichado, más o menos dices, sabes que más o menos tienes sí. un nivel parecido, ¿no? Y me ha dado cierta rabia. Y, y has visto que no has podido igualar pues digamos, como en otras carreras. Íbamos siempre que... en la posición delante y detrás y al final se me han ido. Pero bueno, digamos que tampoco me puedo quejar. Estoy bueno. en la posición que me toca. Bueno, son todos las posiciones... Bueno, hay que decir, que me lo ha dicho él, que el primero ha tardado puede ser... 1,59. 1,59. ¿Y el año pasado? 1,40 y pico. 1,40 y algo. Oh, Quedamos con ese dato. O sea, no sabemos, no sabemos si casualidad, climatología... No sabemos qué ha pasado por la climatología. Ha sido de coña. Ha sido de coña, ¿eh? No estaba ni húmedo, ni barro. No. Eh, había barro solo al final. Solo al final. Un trocito que había que meter un poco en bar pero poca cosa. Poco rato, digamos, eh, con alguna bajada complicada, pero ya, ya, ya al final, ya si te caes, hago bueno, lo mismo, estaba ya grabando, ¿no? Eh, que yo, de hecho, he eh, tenido un pequeño... porque me he enganchado una raíz, porque bueno, he enganchado la raíz y... Ah, he saltado al... contra enfrente, bueno, sales como un poco rebotado, como puedes, y no sé, en algún momento he enganchado una rama. estás grabando de milagro, porque has perdido la cámara. Ah, ah, ojo. Bueno, pues lo he dicho en el vídeo, pero los que ven pero la vale. crónica no verán el vídeo, a lo mejor no han visto el vídeo todavía... He eh, perdido la cámara, yo la llevo aquí, en el, en, llevo la, la mochila, aquí llevo el palo y la cámara la llevo aparte, por si no aquí, buah, es una locura, ¿no? El peso que da la cámara con el palo se mueve para todos lados. Y la llevo metida en un bolsillo, que es donde llevo normalmente los geles y tal, y va asegurando. Y mira, pues había un momento que hago así, ¿no? No está. Digo, pero ¿cómo puede ser? Si tampoco me había hecho avisos anteriores en la cámara de ponérseme arriba. Se la metía bien para ahí. No me había hecho sustos anteriores. No estaba. Dios, Dios. Date la vuelta. Digo, ¿qué hago? No voy a seguir. Date la vuelta, a ver si pues la encuentro. Y digo, pero si es que no la voy a encontrar. No la voy a encontrar, porque con todo lo que hay de ramas, de hojas, de todo. ¿Cómo vas a encontrar una cámara que con que haga un poquito y ruede un poquito y se va para el lado? Pues la suerte, lo he dicho ya en el otro vídeo, ya va a ser pesado, lo he dicho dos veces, yo Jordi, que iba justo un poco más para atrás, y, y la ha encontrado, la ha cogido, y cuando iba, ya digo, que iba preguntando, una chica venía, le pregunto, ¿ha visto una cámara? Bueno, aquello que... Y entonces él ya, como iba yo a preguntar, yo creo que él ya lo asoció, y ya se estaba sacando la cámara, y dice, toma. Y digo, Dios, me ha salvado la vida. Ya no solo por la grabación de una carrera, que tampoco... Sino por, por perder la cámara, ¿no? Al final y tenía muy claro que digo, es que no la voy a encontrar porque es que eso es un... He suerte. que no la encuentras no la encuentras. aunque tú pases al lado es que no la ves o sea que es una suerte bestial, ¿vale? Y ya a partir de entonces la he llevado, que por eso tengo esta enganchada porque he ido todo el rato con la cámara en la mano digo, ya no la quito de la mano como sea, y bajadas técnicas con la cámara en la mano eh, a de matarme un poco o de caerme con la cámara, pero bueno pues ya qué? No... ¿Qué posición has quedado? En comparación... Bueno, el año pasado, ¿cómo quedaste? Creo que el 48. ¿El 48? Sí. Súper, súper, súper probable el 48. Pero, o similar, ¿no? He quedado el 59, tío. 59. Es verdad que al perder la cámara puedo haber perdido dos o tres puestos, pero no más, creo que no más. Bueno, dos más tres puestos. Tiempos. No más, ¿eh? No más. Dos o tres puestos. Pero, pero aún así si el 59 menos tres puestos, el 56. No, ¿vale? Es lo que ha salido. Y he tardado pues una, dos, sí, una hora. Dos horas cuarenta y tres y el año pasado tardé dos horas treinta y dos o algo así, o treinta y uno. O sea, hemos ido, bueno, doce minutos. Bueno, tampoco tanto, doce minutos más. Si cuentas cuatro o cinco, que ha sido muy poco. En la cámara he tardado muy poquito. He tenido muchísima suerte. Puedo haber perdido cinco minutos. Cinco minutos, bueno, he tardado cinco minutos más, lo mejor que el año pasado. Bueno, razonablemente bueno. no es un gran error. Es un gran error. Hay que contar que creo que el año pasado traje igual la cámara y todo. También he grabado bastante, parece que no. Pero yo es que iba la gente bajando en zona técnica y yo iba haciendo así, sacándome el palo, alargando, enroscando la cámara, dándole las vueltas al palo y sacando y estirando y grabando. Que, que tiene, tiene su mérito, ¿eh? sin parar de correr y siguiendo bajando. ¿eh? O sea que también tiene sí. su, su historia. Pero bueno, eh, y él ha quedado el 15, 15. el 15, bestial, y dos horas 19. 19. dos horas 19. Hay que hacer recalcar el tema. No sabemos si es porque el, el circuito ha sido un pelín más largo por alguna razón. No lo sabemos muy bien. Pero sí que es verdad que si el primero, el año pasado, tardó una hora eh, 44, ¿no? no sé. O 40 bueno. y poco. Y este año ha tardado el primero, que no será la misma persona, será otra. Ha tardado una hora 50 y algo. 49. Sí que es verdad que puede que hubiera algo que nos hubiera entretenido más que la del año pasado. Por lo tanto, yo asocio que más o menos he sacado algo parecido al año pasado, contando que las, los primeros, los pros, han tardado también algunos minutillos más que el año pasado. O sea que, bueno, hemos salvado los muebles. Él ha quedado súper bien. Como él dice, le ha penalizado que en algún momento ha sido súper bien, ¿no? Pero luego te han pasado algunos, que por eso te has quedado el 15 en vez del 9, ¿no? Yo me he quedado sin energía metálico. En algún momento, yo como he asociado, claro, él también hay que decir, es muy bueno, pero es verdad que, que no has entrenado tampoco demasiado. Entonces también es verdad, a lo mejor... Con Era lógico que pasara. Te metes un poco más de volumen, ¿no? Un poquito más de volumen, un poco más de, de carga, y la pierna la tienes hecha <risa> un poquito más de aguante. Ya está. Así que nada, contentos. Eh, no, no, no nos hemos perdido. Tú como dices, ¿algún momento que has hecho algún un... ¿Un momento, no? ¿Sí? ¿Mucho? Va. No. Ah, Pero ah, han vale. sido dos o tres veces, como he dicho. Eh, por aquí. Ah vale. Yo, ah, vale. Yo había un momento que que gente, pero yo he visto y digo, no, iban con un perro y digo, no, no, todos hemos tirado a la izquierda había un momento que había gente, pero digo, no, no y hay, había alguno que, que llamaba a otro pero yo creo que es, pensaban que los del perro eran, que corrían, pero no, esa gente iba con el perro no, no, la señalización más o menos, bien yo creo que bastante bien, y el circuito sí. era muy guapo el circuito es totalmente escalestre es uh -huh. montañero montañero, subir, bajar, subir, bajar también te digo que es un circuito muy complicado supongo de marcar Sí. Porque, o sea, ahí es, es, es como un laberinto. Uh -huh. Un laberinto. Si luego ves el track en Strava, eso es un laberinto total. O sea, es como muy poco trozo, un montón de vueltas. Un montón de vueltas. La zona es muy guapa. Sí. Muy salvaje. Muy salvaje. Sí. Y ya está. Es una carrera, además, que no te la puedes preparar demasiado en cuanto a estrategia. Me refiero porque es verdad que, que tú ves el perfil y hay tres o cuatro subidas, así un poco marcadas, pero es verdad que todo el rato estás subiendo y bajando. Entonces, tampoco, como yo digo, tienes que llevar un punto que tú sabes que tú manejas a un, a un aprete, que tú sabes que no vas a quemar cuadrices y, y aguantas ahí y ya está. Y lo que te venga, que te viene subida? Pues las que ¿qué te viene bajada? Y, por ejemplo, una cosa, yo estoy contento, ¿verdad? El, el tiempo no, no ha salido bueno, pero, pero estoy contento porque muchas subidas, ¿qué tal? Las he podido hacer es corriendo, corriendo corriendo con pasito conservador, pero bastante la vida, subidas. Sí, había algunos tandar, claro, pero que no, no, que sí que es verdad que he tenido que, que en bajadas no ir muy rápido. Es verdad que en bajadas no he podido ir muy rápido, porque claro, sé que si aprieto y me destrozo en la bajada, te quedas sin cuadrices ya, te quedas ya vendido, ¿no? Pero, pero yo, a pesar de que la posición no es muy buena y tal, yo estoy contento, ¿eh? Ya, mira, ser optimista? las sensaciones cada uno no dependen del tiempo. Y él, pues bueno, has tenido un poquito la... Eh, queso, esperaba pero, hacerlo mejor y me ha ido así. Bueno, bueno pero, pero podía, bueno... Podía pasar. Pero es verdad que, como muchas veces a veces hablamos, ¿no? Eh, hay carreras en las que tú, al principio, aprietas mucho y... no Será no, demasiado eh, exigente al principio. ¿no? no, no, pero ya no digo ambicioso, eso. Ambicioso. Eh. Pero, es, pero es verdad que lo que tú tienes ganado de posiciones y de tiempo, ahí lo tienes en la recámara. entonces, aunque al final te ha penalizado el no encontrarte bien... Pero todo eso que tenías ya en, en ya la ganado. chistera de ya ganado, aunque te adelante alguna persona, tú eso ya lo tienes ganado, ya te lo, has, lo tienes ganado ya de tiempo, ¿sabes? Entonces por eso al final he sacado una posición bastante buena. A mí pasa siempre lo mismo, por eso en las carreras. Empiezo muy fuerte. Cada uno tiene su estrategia. Luego bajo y luego me recupero. Siempre, siempre. Yo en esta... ¿Hago, no, hago pero mal. cuando es más larga, sí. Cuando es más larga, siempre hay un momento de bajo. Imagino que eso hago demasiado rápido. Siempre hay un momento de bajo, y, pero eso es normal. Siempre hay algún momento de bajón y luego te recuperas un poco. Sí, normal, ¿eh? Esta crónica es súper larga. No sé si esto lo va a o sea, A la gente le gusta que sea larga. <risa> que lo vayan pasando. Venga, bueno, todavía dura la cámara. Esta, es que la Sonia aguanta lo que quieras. ¿eh? Hay cuatro horas de chip de, de tarjeta. O sea que, que, ojo, puedes hacer la crónica aquí. Bueno, lo dejamos aquí y ya está. Que si no, vamos a aburrir. Poner en comentarios. Para comparar carreras, ¿qué miráis? ¿El tiempo o la posición? Ah, es verdad. Yo le digo. Yo miro el tiempo, porque la posición, pues depende de quién haya, pues es verdad, depende de quién, quién haya venido, pues a lo mejor desde enseguida te puedes ir cinco para arriba o 10 para arriba y para abajo, más o menos. Sí, pero yo prefiero mirar el tiempo, que es como tal circuito, tengo tantos kilómetros, tanto el nivel más o menos, ha salido alrededor de 1040, mil, eh, mil 1050, me ha marcado aquí, yo creo, ¿eh? Bueno, ahora ya, ya lo pondré, ¿vale? pues yo creo que la Y posición. 21 kilómetros. Porque en asfalto los circuitos siempre son iguales. Pero en montaña todo cambia. Sí, Entonces, comparado de un año a otro. Varía. Mmm, muy difícil. No sé, es que claro, está es tan, es tan revirada que es imposible saber si eso ocurrió le estaba el año pasado o no. Imposible tanto, acordarse. Yo siempre miro la posición. Vale, pues ya está, yo miro el tiempo. <risa> es que si mira la posición. miro la, mira la posición. Si mira la posición. Pues, eh, es desmoralizante. <risa> ¿Eres un año más viejo? También es bueno, ¿también? Eh, pero si sí lo sabes que no hemos hablado, el picho y claro, tal si es un año. Ojo, son 2,5 segundos por kilómetro, mal lento 2,5, ¿eh? 2,6. No, no, no, no 2,5 más 5. o menos. Cada una, pos, una pulsación más o menos, que es lo que pierdes cada año, es aproximadamente 2,5 segundos de ritmo por kilómetro medio que sacan menos. Yo lo sigo con la corriente. <ríe> Venga, no, lo, lo dejamos aquí, tío. Venga. <ríe> contentos. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.